de luces. G. Queréis hablar del barrio, hablemos del barrio. Y en el beat, el sí, hace y fe Chivas brothers y yes. yes oh. Conviviendo con latinos, árabes, nigas o gitanos Sin complejos ni prejuicios étnicos Estamos en la misma ciénaga Tragamos la misma mierda El devenir del barrio extraperlo y ajustes de cuentas Otro desahucio, otra empresa que quiebra Otra falacia en la prensa Ruina y porta miseria Mira a tu alrededor y contempla el caos Y cuidado, andan al acecho maderos untaos Y yo con este rostro de fiambre Sintiéndome afortunado por el hecho de no pasar hambre En un atardecer fucsia sin tabaco mi plan B, en estas calles la hostilidad flota en el aire densa y piensa en un futuro a expensas, de no tener futuro con un curro que te alcance para pagar la renta, sorteando las trampas del sistema y lograr que las alegrías por fin venzan a las penas, hacer más amena la rutina, el día a día, no dar la sema y cuidar de tu familia, bajo la atenta mirada de chivatos y putillas, hablo más de la cuenta y le rompieron las costillas y envidia, clockers de pacotilla y mientras tanto, medio bloque en paro, viviendo una pesadilla, la gran putada la llaman realidad, quejarse de la crisis o sufrirla de verdad talento desaprovechado en fábricas ratas de ciudad, en busca de un cacho de pan y algo de dignidad lo mismo suena junco que los Pink Floyd lo mismo mangan una jog que un Mercedes Benz empetado de extras el que no corre vuelan, un descuido te la cuelan, suelen pasar carteras y bolsos de abuelas, o portales enterrados, mimetizados, con el color de la escoria, otro día más es otra victoria, una cuenta atrás hacia la escapatoria, esquivar movidas y salir de la miseria, esquivar movidas y salir de la miseria, esquivar movidas y salir de la miseria, esquivar movidas y salir de la miseria, de la miseria. barrio sabia, gloria, tempestad y vientos de mierda, con el hasen y el tic tac, sin darte. Se que habló demasiado, le debería de cortar la lengua. Nada se cambia si luchas con los males Dame chivas Como ritual, chamán que nos haga titanes. Para esos subnormales que van de azul, con su propia ley del su placa le da su estatus, paredes con tatu. con ese tag eterno, con cara de no esperar, tu chorrea batita e inferno, eh, de pequeño nunca tuve la mansión de Casper, mejor tuve cuadernos y un cajón con mis desastres, si estás por pasta, eres un implante, o aguantando el tipo con el Javi de Harry por Zambi, antes en Sanfe, eh, entrando en trance con el sample árabe, con el high que compartía en clase, de fases y porvenires, sangre cristales, hay recuerdos de ese amigo que se fuesen dos chavales, hey, Cómo me duele, ver que son como animales, un rebaño de anormales, con sus clases sociales, la sangre hierve, los coches con escarcha, la vida entre los bloques, el que viene y el que marcha, el que limpia, el que mancha, el metro no era punta, mi amigo tocando rumba, aliviando una mala racha, escritura profunda, tejados y gatos Padres de familias puteados con caras de perro Un canal invisible que se llama euro Bienvenida a este sistema del cual me cago en sus muertos Nudos en la barriga tensiones y malestares Casas vacías y familias sin sí. hogares Por los señores sin problemas en portales Que viven en sus mansiones alejados de las verdades Nudos en la barriga, tensiones y malestares, casas vacías y familias sin hogares en portales que viven en sus mansiones alejados de las verdades eh, que viven en sus mansiones alejados de las verdades de eh, eh, eh, Chiva Brother de y no lo sabe mi, mi, mi, mira a tu alrededor y contempla el caos mi Barrio sabia gloria tempestad de mierda y a vientos de mierda y a vientos de mierda y a vientos de mierda mi mierda, mira a tu alrededor y contempla el caos, cuidado, andan a la